Juego para relajar Vamos, uh, uh, uh, uh. Juego para relajar la mente Siempre quiero un poco más No tiene límite al redactar la Letra conciencia, no va a faltar latente. El corazón no para la mano, se le iguala veneno. Puro en el papel se plasma, solo exhala. En compañía con el sus, vamos triunfando. Matando usuarios en el Warzone y desgarrando. Dándole al rubí, ganando el millón. De Battle Royale, obviamente, somos puro carbón. Y como no, haciéndolo en el top. En el top 20, top 10 y top primero, cabrón Y vamos hoy, juego para relajar Vamos yo, vamos hoy, todo tiene su final Y que la r la parada